Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Decenas de vecinos salieron a la calle en la noche en el Consejo Popular Humberto Álvarez en Matanzas. Hubo mucha gente y la policía no pudo hacer nada, confirma a este diario un vecino del bate y del antiguo Central Dos Rosas entre Santa Marta y Baradero, con mucha población migrante del oriente del país y varios barrios de llegada y pon. El lugar es bastante violento, así que no fue fácil. Informa la misma fuente. En videos compartidos en redes sociales se oye en tumulto el ruido de cacerolazos y gritos pidiendo súmense. La zona se encuentra en estos momentos sin internet. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, lleva 44 días sin comunicarse con su familia. Así lo denunció a través de sus redes sociales su hermana Anabelski Ferrer. Según la información suministrada por la activista cubana, la dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz Canel sigue castigando y torturando de manera brutal al opositor cubano. Raíza Velázquez, la madre cubana que ha manifestado en reiteradas ocasiones que no enviará a su hijo al servicio militar, Denunció en horas de la tarde de este pasado jueves que esbirros castristas acudieron a su casa para citar al joven. Es importante recordar que anteriormente las citaciones en contra de su hijo se habían realizado a través del habitual pedazo de papel, pero ahora tuvieron el descaro de hacerlo verbalmente. La mujer compartió un video donde se aprecia al esbirro postrado en la puerta de su vivienda, afirmando cínicamente que lo que estaba haciendo ni siquiera era represión y para colmo dijo no saber la edad de la víctima. Los médicos cubanos en México son una tapadera para tareas políticas y militares. El presidente de la Asociación Prisioner Defender, Javier Larrondo, denunció este pasado jueves durante una conferencia de prensa que hay agentes de la seguridad del Estado entre los 641 médicos contratados por México en Cuba. Larrondo añadió que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está permitiendo la esclavitud en suelo mexicano y financiando al régimen cubano. Además, nadie ha visto los títulos de los médicos cubanos cuya presencia ya ha sido evaluada por algunos analistas como un riesgo para la seguridad de ese estado, añadió Larrondo. La plataforma independiente Yo sí si Te Creo en Cuba pidió al estado una investigación transparente en el caso de las niñas que denunciaron haber sido agredidas por policía durante las protestas en la localidad de Nuevitas, Camagüey dijo que estas denuncias que implican a niños y niñas y adolescentes deben ser investigadas sin excepción y llamó la atención sobre que este hecho haya sido perpetrado por policías Cubanos responden con fotos de escasez y apagones al concurso de la Unión de Jóvenes Comunistas La mejor imagen del verano Decenas de cubanos respondieron con duras imágenes sobre la escasez y los apagones al concurso de la Unión de Jóvenes Comunistas La mejor imagen del verano que pedía a los participantes exponer en redes las experiencias vividas en los meses vacacionales, tiendas con estanterías vacías y barrios en completa oscuridad, fueron algunas de las fotos publicadas por los internautas, muchos de los cuales afirmaron que en medio de apagones y desgracias, los jóvenes se quieren ir para Nicaragua.